Hola, ¿cómo están? Eh, bueno, como ya se enteraron, el melate se acaba, se acabó. Ayer a las 10 para las 7 de la tarde estaba al aire y, y el gerente del canal, uno de los gerentes, Juan Diego Garretón, me comunica que a las 7 suba a su oficina, que me va a contar algo. Junto a él estaba Martina Wat, gerente general del canal, para comunicarme que el, que el melate no seguía. Esto me tomó absolutamente de sorpresa. Eh, yo todavía estoy como un poco choqueado, estoy impactado, no se me dieron las razones claras de por qué se acabó. Se me dijo que ellos como canal quieren, quieren hacer ellos el programa en términos de contenido, en términos de, de que ellos se quieren hacer cargo de eso, eh, y no la productora que yo dirigía, que es Tónica. Y no se me dieron más razones, entonces pregunté si esto era hasta fin de año, hasta fin de mes, si era hasta el próximo viernes, me dicen que no, que ayer, el viernes 14, era el último programa. Así que de esa manera se despide el late de la INE. De los dos formatos, en el de la tarde y en el del prime. Eh, lo hago público ahora a través de un video porque me acabo de reunir con mi equipo, con panelistas, con el director, con las directoras, asistentes, eh, para comunicar esto. Y a todos nos toma muy, muy por sorpresa. Es una decisión tomada por el canal, es eh, un poco injusta, más bien injusta diría yo, porque todavía estoy choqueado, no hay ni una razón alguna para sacar un programa que le iba bien en rating, que le iba bien comercialmente, que habíamos generado contenido en la industria de la televisión, y por eso no me lo explico. Melate para mí es eh, un hijo, nació el 2014 en una oficina, yo hice mi propia escenografía al principio, clavando los palos, haciendo bastidores, eh, llevando unas cámaras chiquititas, y estuve así tres años en UCB y luego cinco años con esta administración que me corta el, el melate el día de ayer. Agradecer a la cantidad de personas que han pasado por melate, más de 100 panelistas en, en sus todos sus formatos, a los directores, productores que han pasado por ahí, muchas, muchas gracias. Ahora nos reunimos, estábamos Matías, el director, la Marion y la Nicole, que son las asistentes de dirección Estaba Luchito, Sergio, Andrés, la Laura, Francisco Y eso éramos Melaten eh, Yo ahora se lo acabo de comunicar Y a todos nos tomamos muy muy por sorpresa Nadie entiende nada, nadie entiende por qué no nos despedimos en pantalla No nos hemos mandado ni una embarrada, no, nada no. Simplemente no entendemos Así que, bueno, esta no era la forma más, más adecuada de despedirse. Eh, no hubiese encantado como somos nosotros, con risas, con, risa, con tallas, con espontaneidad, con historias de vida. Eh, pero no se pudo, no, así no lo hizo el canal. Eh, así que muchas, muchas gracias a toda la gente, muchas gracias a todos los televidentes. Creo que aportamos un granito de arena en el estallido, con con pasar de alguna mejor forma las noches, las tardes, aportamos con un granito de arena en la pandemia, estuvimos ahí acompañando, íbamos al canal en plena pandemia, en plena cuarentena, fuimos el único programa que se sostuvo al aire en vivo, eh, y eso era netamente porque la gente en la calle nos decía muchas gracias por, por hacernos reír, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar ahí. Así que eso, quería despedirme desde acá con un tremendo dolor, un profundo dolor. Primero, por, por cortarle la, el trabajo a mi equipo, que ojalá que nos reinventemos. Segundo, por, porque me cortaron las alas la de lo que amo: que es hacer televisión, que es producir, que es vibrar todos los días, que es estar en el canal eh, todos los días, lo que me apasiona. Que me la jugué por completo, que hay muchas cosas de lado por este proyecto, porque estaba convencido que iba a llegar arriba y llegó arriba. Y agradecer a los televidentes Y agradecer el cariño de la gente en las redes, en las calles Y por supuesto agradecer a mi familia, a mi papá Que me veía todos los días <risa> Que también Eran cuatro horas del día él donde Me podía ver Lo podía Acompañar como acompañamos muchos adultos mayores Agradecer a mi hija Que ella me mandó un mensaje maravilloso A mi novia, a la Ale Que la amo Que gracias por estar ahí A las niñas de la Ale no las menciona porque son menores de edad. Y gracias. Gracias a todo el público que nos permitió estar en su casa. Que nos permitió estar con la risa. Que nos permitió estar en su línea, en su pieza. En pandemia. Acompañándolo cuando se fue un ser querido. Como se me fue a mí. Simplemente después de que se me fue mi mamá. Falté dos días y yo sabía que tenía que volver a mi labor, que tenía que volver a mi late. Y de la noche a la mañana se acaba. No lo entiendo, no es justo. Creo que no es justo, no es justo, por todo lo que dimos. Gracias a todos, simplemente dimos lo mejor. Con aciertos y con errores, seguramente hubo errores también. No somos ángeles, seguramente también hubo errores, pero hubo muchos aciertos. De verdad, muchas, muchas gracias a todos. Muchas gracias por, por la simpatía, la compañía. Simplemente quisimos hacer nuestra pega, nuestro trabajo.